Muy buenos días gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Hoy les traigo un video para enseñarles cómo conseguir un flujo de efectivos con las criptomonedas. Así que si te gusta estar relajado en una playa o en tu casa tirado y viendo una película y sin embargo estar ganando plata, quédate. Y compartir con nosotros. Bueno, antes que nada, eh, vamos a ver qué es un flujo efectivo. Un flujo efectivo es cuando vos invertís o creás algo que te va a generar plata. Ya sea todos los días, o todos los meses, o todos los años, sin hacer nada. O sea, vos lo haces una vez, y eso que haces una vez, te genera plata el resto de, del tiempo. ya Puede ser, por ejemplo, hacer un libro, eh, crear una canción, o puede ser... Eh, teniendo un alquiler por ejemplo es un flujo de efectivo vos haces un departamento y lo pones a alquilar entonces todos los meses a vos te va a entrar plata sin hacer nada o sea, trabajaste una vez, hiciste el departamento o invertiste en un departamento y después ganas plata a través de eso bueno, hoy le voy a mostrar la aplicación de Onebit como verán en esta aplicación tenés mucho más criptomonedas. No solamente tenés DAI, Ethereum y Bitcoin, sino también tenés Cardano, Binance Coin, Polygon, Polkadot y Solana. Y además, algo muy bueno es que puedes no solamente dejar invirtiendo DAI, sino también Bitcoin y Ethereum. Como verán. Te figura rendimiento acumulado, por ejemplo, en el mes de octubre, casi 600 pesos. Últimas 24 horas, 15 pesos. Pero, fíjense que los DAI, que te está dando 15,09%, se te acreditan en DAI. Los Bitcoin lo mismo y el Ethereum lo mismo. Te figuran en pesos, pero en realidad te lo están dando en la criptomoneda que vos estás invirtiendo. Bueno, gente, vamos a ver cómo funcionan mis inversiones. Bueno, cómo se generan mis rendimientos. Cuando nuestros usuarios activan las inversiones en buen bit, están enviando sus criptomonedas a cuatro protocolos DEFI auditados y de gran volumen. ¿Qué son los protocolos DEFI? Son finanzas descentralizadas. Son un conjunto de herramientas y protocolos que intentan traer los instrumentos del mundo financiero tradicional a las criptomonedas. Por ahora, los DeFi permite crear préstamos, construir exchanges descentralizados, pagos y derivados financieros. O sea, es lo mismo, por ejemplo, que vos harías en, en Bull Market. Lo haces... En el mundo de las criptomonedas, puedo retirar parte de mis inversiones. Al invertir una criptomoneda, todo el saldo que tengas de ella te genera rendimiento. No puedes invertir solo una parte de tu saldo, pero puedes retirar o vender lo que quieras cuando quieras. Si compro más criptomonedas, se invierten automáticamente. Si, sí, eso totalmente. Si vos. Ya tenés cierta cantidad de criptomonedas. Por ejemplo, tenés Bitcoin. Comprás un poquito más de Bitcoin. Esa cantidad que vos comprás se suma a lo que tenías y te pagan cada vez más interés. ¿Cada cuánto tiempo actualizan mis rendimientos? Se actualizan todos los días. buen bit me cobra algo por invertir? No te cobramos nada por invertir. por dejar Ni por dejar de invertir. La comisión se lleva buen bit por facilitar el acceso a los protocolos de inversión ya está contemplada en el interés anual estimado de cada de cada moneda. En realidad el negocio de ellos es como si fuera una casa de cambio, ellos te venden por ejemplo el bitcoin a 12 millones pero si vos se lo vas a vender te lo compran a 11.900.000, por ejemplo. hace la idea que es tipo un banco. Vos al banco compras, por ejemplo, el dólar oficial, 100 pesos, pero si vos se lo vendés al banco, el banco te va a pagar 90, por ejemplo. ¿Mis rendimientos pueden ser negativos? Tus rendimientos nunca serán negativos, ganás todos los días. Sí puede ser que la cotización de algunas criptomonedas varíe y eso haga que tus saldos equivalgan menos en dólares o pesos. Eso, sin, por ejemplo, en siempre va a ser lo mismo, y más en Argentina que cada vez el dólar sube. Pero en lo que es Ethereum y Bitcoin puede llegar a bajar o subir, obviamente. Gente, esto ha sido Finanzas en Criollo.